Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Recursos? Entre otras cosas, en la sección Recursos puedo ver los enlaces que me envían mi padre, mi madre o mis profesores. Primero pulso el botón Recursos. Después pulso el botón de los enlaces y elijo el que quiero ver. Para salir pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.